La raíz surge de ahí, de un proceso bueno, de, de desarrollo del guión, eh, de ver de qué manera se puede trasladar ese mensaje a escena, qué personajes, también dónde ocurre esto, ¿no? que se ubica en Roca de Campos 2030, entonces era al final una historia distópica en la que bueno, pues, eh, a lo largo de todo el 2020 hasta, hasta ahora pues, se ha ido desarrollando y nos hemos ido adaptando también por el reto de contar ese mensaje de saneamiento, ¿no? que, es, que para nosotros también era bastante desconocido.